Buenos días con todos. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de Francisco. Mónica Rojas, Carlos Uribe y Sebastián Olea les damos la bienvenida a este programa. Les recordamos que el programa llega a al auspicio de la Fundación CRISFE, que nos trae consejos financieros y educación financiera, y de eso hablaremos en el tercer y último segmento del programa. www.consejosfinancieros.org.es Igualmente les invitamos a visitar la página web de la universidad y a visitar la universidad este domingo, domingo 9 de abril, eh, tenemos una casa abierta eh, donde estudiantes, eh, futuros estudiantes, padres de estos futuros estudiantes pueden visitar la universidad para acompañarnos y que conozcan las actividades, carreras, oportunidades y todas las cosas entretenidas que pasan en la universidad. Esto es el domingo 10, domingo 10, perdón, domingo 10 de abril, domingo 10 de abril a partir de... A partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde pueden ir a visitarnos eh, en una casa abierta, como tú bien lo mencionas, Eva eh, para conocer la oferta académica de toda la universidad y pues eh, nos interesaría mucho que también nos vengan a visitar al Colegio de Economía, donde también nos podrán conocer y vamos a tener ahí una especie de grabación de programa de radio, un conversatorio entre algunos de los docentes y algunos temas de actualidad, así que si les interesa acompañarnos en vivo, pues ahí estaremos el día domingo. Este domingo, a partir de las de la mañana, en el campus de Cumbaya, domingo 10 de abril en el campus de Cumbayá. Y más información, obviamente, pueden visitar la página web de la universidad, www.usfq.edu.es, para que se informen de este evento, asimismo de la, de la oferta académica, y en particular de la maestría en economía, cuya cuarta corte arranca ahora en agosto ya las inscripciones están abiertas. Entonces, con eso dicho, eh, arrancamos nuestro programa el día de hoy y uh, creo que hay varios temas de moda, pero para ponerle una nota más alegre a propósito de los últimos programas que hemos tenido, hablemos del Mundial de Fútbol. Pero como somos economistas, vamos a, esa nota alegre se va a agotar rápidamente, la verdad. Que vamos a arruinar el tema. Vamos a arruinar el tema, como corresponde. Todo no, Pero todos estamos contentos de haber clasificado, así que esa era la parte positiva. Muy bien, estamos contentos de haber clasificado al Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre de este año. ¿No es cierto? ¿Es correcto? Así y van a es, jugar en noviembre sí. porque si, si jugarían en el verano cuando se juega, los jugadores se derretirían y nadie podría asistir a este país que probablemente tiene temperaturas de 45, 46 grados centígrados en el, en el verano. Correcto. Pero claramente el, el que puede, puede, ¿no es cierto? Hasta cambiar la fecha del mundial. Y creo que también queremos hablar de eso, ¿no es cierto? Qatar puede cambiar la fecha mundial para que se acomode con su invierno. Sí, claro, sí, yo yo no sí es si, interesante, ¿no? Sí. Sí, no sé si es que es, creo que es el primer mundial que se juega en esa en ese continente. Claro. Y no sé si por eso también la FIFA está un poco flexible en cuestiones de. de, de de fechas, ¿no? Porque creo que si fuera en cualquier otro país de la zona, tendrían exactamente el mismo problema. Sí, entonces primera cosa interesante, se va a jugar en una temporada del año en la que normalmente no se juega el Mundial, estamos acostumbrados a que sea en los en los veranos, el último fue Rusia 2018 eh, donde Francia fue campeón uh -huh. y, um, y nada Ecuador clasificó y en principio en el sorteo Ecuador iba a jugar el primer partido, ¿no es cierto? el primer partido con Qatar. Pero una vez más, como la FIFA hace lo que le da la gana y son los dueños del juego y pueden poner las reglas que quieran, decidieron que el primer partido iba a ser entre Senegal y Holanda, ¿no es cierto? Perdón, Países Bajos. ¿Por qué? Porque, porque pueden, nomás. ¿sí? Eh, yo quería traerles a colación un poco el, el tema de de este Mundial, de lo que implica hacer este Mundial aquí. Carlos nos decía en la pausa que resulta que ¿Cuántos habitantes tiene Qatar? Dos millones y algo, ¿no es cierto? Dos millones y cien mil Cerca habitantes. Cerca de dos millones y medio. Ya, o sea, más o, medio. Menos, más o menos la población de, de Quito, ¿no? La ciudad de Quito y un poquito más, ¿no es cierto? Más o menos. ¿ya? Eh, y van a organizar este mundial eh, y básicamente todos los estadios están en una misma ciudad. Creo que esa es una de las cosas más interesantes respecto a la historia sí. de los mundiales, ¿no? a diferencia de los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos en general ocurren en una sola ciudad. Exacto. De verdad que el Mundial es un solo deporte. Lo que se hacía era distribuir las sedes en los países. Entonces por eso tenemos el Mundial de Alemania, el Mundial de Sudáfrica. Entonces estadios se se en distintas ciudades. Pero resulta que Qatar está construyendo ocho estadios en una sola ciudad. ¿Ocho estadios? Ocho estadios. O sea, de, de hecho, estoy en la página web, ustedes pueden chequear si quieren eh, contrastar los datos que les estamos dando, pero ver, si se meten a la página web del mundial, wwwcatar 2022qa tienen ahí las, las preguntas y respuestas frecuentes. y una parte de, de ciertos eh, hechos que destacan del, del mundial, ¿no? y por ejemplo decía que a diferencia de otros mundiales, el máximo número de horas que la gente se va a demorar en moverse entre estadios, va a ser una hora, a diferencia por ejemplo del mundial de Brasil, que tenía distancias muchísimo más amplias que bueno, es la entonces claro, para, para el hincha, creo que esto te va a disminuir un montón los costos de, de movilización particularmente la movilización entre ciudades, que, uh -huh. que es y claro, porque en época de mundial bueno, llenos de hoteles en cada ciudad, en cada tú puedes ir a un solo hotel y moverte dentro de la misma ciudad. Entonces, tiempo de movilización de una hora, ocho estadios en una sola ciudad. Esa es la parte interesante. Bueno, básicamente, claro. entonces, se han reducido O sea, básicamente, otros? si uh -huh. es que deseas, puedes irte al partido de la mañana y al partido de la tarde, lo cual en los otros mundiales no era factible. Exactamente. Pero probablemente ese costo de oportunidad, ese costo de transporte sea despreciable, porque básicamente llegar a Qatar creo que es morbosamente caro, ¿no? O sea, creo que es como todos los mundiales, ¿cierto? O sea, los, los precios se, se, se disparan se disparan cuando estás cerca del mundial. Eh, pero creo que desde el punto de vista, de nuevo, llevemos esto a la economía, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, muchas veces la pregunta que uno siempre se queda es qué va a pasar con esos estadios, con esa infraestructura una vez que el evento deportivo se termine por ejemplo, lo que pasó en, en el caso de Brasil después uh -huh. de los Juegos Olímpicos y el Mundial es, es un poco catastrófico ¿no? porque son estadios, son inversiones multimillonarias que prácticamente muchos de esos de esa infraestructura se está pudriendo o sea, no, no, no se hizo absolutamente nada con eso en el caso de Qatar, imagínate es una, es una liga de fútbol súper chiquita y la pregunta es, bueno, ocho estadios de una ciudad, ¿luego qué? traía ahí hay un tema interesante. Resulta que los estadios son desmontables. Entonces, uno de los planes que tiene el Comité Organizador del, del Mundial es que varios de esos estadios se van a desmontar una vez que el Mundial se termine y se los va a donar a países pobres que necesitan infraestructura deportiva. Pero esos, a ver, pero eh, ¿quién va a donar? Es Qatar. Qatar, el gobierno de Qatar, ajá, prácticamente. Entonces es, es un tema interesante porque si tú igual, si lees la información, aquí luego tenemos que discutir un montón de otros temas previos, ¿no? pero viendo, digamos, la información oficial, es, se desmontan los estadios, hay una política de no elefantes blancos. Entonces, básicamente, toda esa infraestructura se va a donar a otros países. Pero ahí eh, creo que Sebas y Moni nos pueden contar un poco más de, de todos estos problemas pre-mundial. O sea, cómo se construyeron esos estadios. y Creo que eso también es interesante. Bueno, justamente uno de, los, de, de las observaciones o, o críticas que, que han habido con respecto justamente a la construcción de los de los estadios fue la mano de obra que se utilizó y en qué condiciones eh, para la construcción de esos estadios. Entonces, han habido ahí ciertas denuncias eh, de, de ciertos abusos, de incumplimientos con respecto a, a, a cómo se trató o, o cómo se eh, remuneró o no a la mano de obra migrante principalmente, que fue utilizada para la construcción de esos estadios. Entonces, eso también ha generado varias controversias. Y no sé si es que quizás tratando de hacerse ahora como los más alajados, entonces dicen, bueno, pero ahora esto vamos a donar. Entonces, yo creo que también hay que ver un poco qué, qué es lo que está detrás de, de las acciones y de las políticas y de cómo se va a manejar el tema de, de qué va a pasar con esa infraestructura y si es que efectivamente se va a desmontar y se va a, a donar, eh, cómo se va a seleccionar, a qué países, eh, ahí habrá que ver cómo, cómo se dan esos procesos. ¿Les parece, ¿Les parece que retomemos este tema después de la pausa? Este es el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de Francisco El programa llegará a ese auspicio de la Fundación Crisfe ya regresamos. Espacio publicitario.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 y estamos de vuelta, segundo segmento del programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Mónica Rojas, Carlos Uribe y Sebastián Morel, les damos la bienvenida a este segundo segmento. El programa llega a agradecer al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera, y de eso hablaremos en el tercer y el último segmento del programa. Les invitamos que este día 10, les recordamos, y les invitamos que este día 10 de abril, el domingo, hay una, un evento, una casa abierta en la Universidad de San Francisco de Quito, en que todas las facultades de la universidad tendrán charlas, padres, estudiantes actuales, estudiantes interesados o público en general, pueden visitar la universidad, participar en los eventos, participar en degustaciones de la escuela de cocina, experimentos, visitar laboratorios. Vamos a tener ahí un conversatorio con la escuela de economía, profesores, padres de familia. Así que a partir de las 9 de la mañana, este 10 de abril, en el campus de Cumbayá. Más información en el sitio web www.usfq.edu.es y ahí también podrán encontrar información sobre nuestra oferta académica, en particular nuestra maestría en economía, eh, que arranca ahora en agosto, su cuarta edición. Eh, la cuarta corte, las inscripciones están abiertas y los requisitos están en la página web www.usfq.edu.es así como la información para la casa abierta de este domingo. Finalmente, les invitamos a seguirnos en la web a partir de, del sitio web www.centroecuador.es. Pueden encontrar este programa y programas anteriores en formato podcast y todos los jueves en Radio Centro a las 8 y media de la mañana por las órdenes abiertas de radio Para aquellas personas que se están sumando a nuestro programa, estamos hablando sobre el Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre para no sufrir el, el, calor, el calor del verano. Estamos hablando sobre eh, la, la idea de que es la primera vez que hay ocho estadios en una misma ciudad donde se van a jugar. El, el Mundial. Qatar es un país de cerca de dos millones y medio de habitantes, un poquito más que la ciudad de Quito, y están organizando un Mundial, un evento que es costosísimo. Y Carlos nos contaba que muchos de estos estadios que se han construido, ocho, eh, son, uh, son desmontables, son modulares, es decir, y está el ofrecimiento de Qatar de entregar los graderíos y en general infraestructura deportiva a países en bien desarrollo. Habría que ver quién va a pagar por ese envío también, ¿sí? Y cómo se van a mover esos estadios. Eh, y ahí quisiera tocar un poco el tema, y ahí estamos revisando eh, un poco de información a propósito de, de la construcción de los estadios. Hay unas denuncias importantes sobre, el, sobre la forma en la que se han construido estos estadios. ¿sí? Revisando, oh, revisando, simplemente citar la fuente, revisando un artículo de Amnistía Internacional: el 95% de la fuerza laboral en eh, Qatar es migrante, y, uh, y también un artículo de Guardian cita que desde que se adjudicó el Mundial de Qatar a Qatar. Eh, la FIFA se las adjudicó han muerto eh, más de 6.500 trabajadores migrantes la mayoría de ellos de países como Nepal, Pakistán e India, India encabezando esto, y al parecer las condiciones laborales son bastante difíciles ahí para los para los trabajadores y, um, y me hace un poco sentido esta idea de que yo quiera regalar luego los estadios, ¿no es cierto? porque si tuve manos de obra barata para construir los estados no me cuesta mucho deshacer mi infraestructura, más ya de que sean modulares o no, ¿no? no sé qué opinan para, ustedes o sea, para ponerle un poco de números y creo que aquí lo dejo a la Moni, eh, son más o menos 6.500 millones de dólares eh, de inversión en infraestructura. No fue solamente la compra, eh, la construcción de estadios, sino que también hubo una construcción de todo el sistema de metro eh, ahí en, en, en Doha, ¿no? Entonces, es, o sea, hubo una inversión importante. Es casi claro. 6.5% del PIB de Ecuador. Uh -huh. Ahí... Y obviamente el metro es una infraestructura que probablemente no la desmonten y va a seguir estando uh -huh. ahí una infraestructura para la ciudad, ¿no es cierto? Obviamente es una inversión que hace sentido y que quizás uh -huh. no estaba justificada antes, pero ahora que va a tener el flujo de todos los turistas, eventualmente va a tener demanda. La pregunta es cuándo si tendrá la demanda por el sistema de transporte una vez que termine el, termine el mundial. Uh -huh. sí. Claro. Eh, sí, o sea, eh, un poco en la línea de lo que estaba mencionando Carlos y, y viendo análisis que se han hecho o comentarios que han hecho eh, desde distintas perspectivas, desde unos análisis eh, académicos, económicos al respecto mm -hmm. de si es que es un buen negocio o no ser el, eh, la sede de este mundial. Eh, hay muchos analistas que sostienen que no, que realmente lo que espera sacar Catac eh, es más un tema de exposición, pero que realmente no tiene ningún sustento como una como un beneficio económico financiero y que es más bien una lo que denomina en inglés un economic madness, como una locura, no es realmente algo que va a tener un eh, retorno económico positivo. Eh, un poco por um, por el tamaño por la inversión que ha requerido eh, por más que ahorita hablábamos y las cosas que tú estabas mencionando Sebas, que obviamente reducen los costos pero de una forma realmente terrible eh, eh, pero igual eh, ha sido una inversión muy grande la que ha tenido que realizar Qatar para poder ser la sede y recibir a todo el, todo el mundo y a todos los equipos de, de todo el mundo para poder ser sede de este mundial. ahora Para poner un poco en perspectiva, eh, en el año 2019, eh, básicamente la, más del 80% de las exportaciones de Qatar, o sea, lo que Qatar le vende al mundo, provienen de petróleo. O sea, para ser exacto, 87,5% de las exportaciones provienen de petróleo. Así que asumo que muchos De esos recursos que se usaron, digamos, para construir toda infraestructura per también también alto del mundo, dado la baja estos dos y y millones millones personas, ¿sí? ¿sí? Nadie. De hecho, Qatar Qatar es el, el, el país digamos que tiene el, el producto per cápita más alto del mundo dado la, la baja población que tiene sí y ninguno de los habitantes, en principio, vive no, la la de la de no, no, no, no, no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, una parte importante de las veces, todos estos eventos deportivos masivos terminan no siendo una buena inversión, digamos, para los países que las organizan. Uh -huh. sí, simplemente porque tienes estas infraestructuras deportivas que son, creo que voy a usar la palabra que, eh, que Carlos hizo en el momento, elefantes blancos, ¿sí? que, son, que son gastos que sirven para el momento, pero que no tienen, digamos, un uso posterior del evento deportivo. Quizás esa es la razón que planteó Qatar. Para, para deshacerse de los, de los de los estadios luego, ¿no es cierto? Los uso, les extraigo el máximo retorno a partir del uso que tienen los turistas, el flujo, eh, la transmisión de, deportiva que seguramente le quedará algo a la Federación de la televisión televisiva, que seguramente le quedará algo la, a la Comisión deportiva o a la Federación deportiva de Qatar, seguramente algo al estadio, al Estado y luego la FIFA que se lleva a su tajada. Entonces creo que esos estos estos estadios digamos modulares. Termina siendo una buena inversión en este sentido, si se pueden de ser desmontados y ya no ocupan espacio, ya no tienen que seguir siendo usados después, ¿cierto? No se descomponen como los de Brasil, sino que ya obtienes el retorno esperado en el, en el tiempo para el que fueron planeados. Claro, exactamente. Y, y si es que efectivamente se hace la donación posterior, habría que ver ahí, uno es mal pensado y siempre piensa, eso. bueno, ¿y qué hay para catar? ¿No es cierto? Porque... Es lo que, lo que queda en Qatar una vez que yo muevo el estadio, no sé, algún país ahí en África que, que no tiene infraestructura deportiva. Mm. Eh, pero. Ah, ¿tú dices, tú dices que eventualmente la donación viene con gancho luego. Es posible. Bueno, nunca sabe, ¿no? Al final del día. No, bueno, nunca uno sabe. nunca nunca sabe. Y creo que, creo que parte de la apuesta de muchos países, en el caso de Brasil y en el caso de, de otros, eh, la expectativa, eh, y quizás de Roña porque ya hemos visto que no necesariamente es así, es que uno espera que eh, estos eventos, obviamente van a traer una cantidad enorme de gente que va a ir para el evento, pero después de eso uno aspira a que se vuelva en un destino turístico y eso no necesariamente va a pasar, eh, y en el caso puntual de esta, de esta copa, eh, hay algunos analistas que también están pensando que más bien puede ser Dubái, Abu Dhabi, que sean los que más se beneficien por traer turismo después del torneo que el mismo Qatar. O sea que eventualmente eran turistas que no visitarían la zona, pero van por el mundial y ya que estoy ahí aprovecho y visito los lugares, los lugares aledaños. Claro, me voy a Dubái, me voy a lugares cercanos eh, y, y sin realizar esta tremenda inversión también obtienen parte del beneficio. Clásicamente claramente un ejemplo de free riding ahí. De sí, el... no, pero también hay que tener en cuenta ahí que Doha ya es, por ejemplo, un hub de aeroportuario, ¿no? O sea, ya se sí. concentra un montón de vuelos, eh, sobre todo, de Qatar Airways. Y... Sí, o sea, de hecho, de hecho, Qatar vive mucho también de los eventos, de los eventos turísticos y de los eventos, digamos, comerciales. Digamos, todas estas ferias, todas esas cosas se hacen en Qatar, por el mismo hecho que acaba de mencionar Carlos, ¿no es cierto? Es un hub. De, de, de vuelos, entonces es, es un lugar que atrae muchos vuelos es, entre comillas, es fácil llegar a Qatar digamos, de distintas partes del mundo está, está, y no está tan mal conectado o sea, fíjate que eh, nosotros desde Ecuador estamos a dos vuelos de Doha Yo. o sea, es un vuelo que te lleve a Ámsterdam a o a Madrid, y de ahí y de ahí a Qatar no hay que tener la plata, nada más claro. y ahí para los fanáticos para que están dispuestos a a gastarse las utilidades, que de eso vamos a hablar en el tercer segmento, pensarlo dos veces. Vaya a capar. Claro, o sea, yo creo que debe haber un número importante de hinchas de ecuatorianos, que de esta proporción de ecuatorianos que van a recibir utilidades, y de las empresas que reparten utilidades, que eventualmente van a destinar esas utilidades para ir a captar No me sorprendería. Pero hay que acordarse que el próximo año hay que pagar un impuesto a la renta. Mm -hmm. Importante. Importante. <risa> y de eso, y de eso les, parece, les parece que hablemos de eso en el siguiente segmento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 Usted escucha Economía de la Vida Diaria para cambiar la perspectiva en temas de inversión. Y estamos de vuelta a tercer y último segmento del programa Economía de la Vida Diaria, Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. El segmento de agradece al auspicio de la Fundación CRISPE, www.consejosfinancieros.org.es. Y um, les invito a que hablemos de cómo financiar tu viaje a Qatar o quizás no financiarlo usando las utilidades. Eh, las empresas ecuatorianas están obligadas a pagar. Para aquellas que tuvieron utilidades en el 2021 y algunas que tuvieron utilidades interesantes. Tienen hasta el 15 de abril para pagar las utilidades de sus empleados. Sí, 10 del 15 de las utilidades se distribuyen entre los trabajadores. Y a 10 entre los trabajadores, el 5 para que esos tienen cargas familiares eh, extraordinarias. Y la pregunta es si es que tienes este ingreso extraordinario, te lo gastarías en ir al Mundial. Por favor, les pido que no, no saquen el hincha futbolero que, que se ve. Que, que ese no es el que les haga reaccionar en una pregunta. Ahí el, el tema es que muchas veces el, este, tipo de, de, este tipo de gastos se dejan llevar un poco por la euforia y no, no se los piensa mucho con cabeza fría. Yo creo que ahí hay que planificar muy bien los gastos además del mundial para tomar la decisión de, de gastarse o no gastarse las utilidades en, en un viaje así. ¿no? Sí, sí, ahí creo que es importante que... Sí. El Mundial ocurre cada cuatro años, quién sabe, si al próximo va a Ecuador. Pero el Mundial se puede ver desde el Ecuador a través de la televisión también, ¿cierto? Y hay que recordar que quizás hay otras prioridades de este ingreso extraordinario, ¿sí? Eh, como sí, por ejemplo, yo creo que esa es la parte importante lo que tú acabas de decir, Sebas, el tener bien eh, establecidas las prioridades. Sí. Eh, y las necesidades y lo que tienes que cubrir con esos recursos extraordinarios, ¿no? Si tienes una deuda pendiente, si tienes eh, algún alguna, otro tipo de, de gasto que, que debes realizar antes de pensar en gastarlo en, en otro en otro tipo de, de actividad. Sí. Eh, entonces, y eso creo que tiene que ver mucho con la parte de cómo tú estableces cuáles son las necesidades y las prioridades que tienes. Sí, exactamente. Entonces, creo que ahí, para, como se nos está acabando el tiempo, creo que ahí la recomendación sería eh, este ingreso extraordinario que van a constituirse las utilidades para aquellas personas que las van a recibir. Eh, quizás, y este es el consejo, quizás deberían utilizarse para pagar deudas, ¿sí? eh, amortizar el capital de estas deudas que están ahí existentes. O quizás, si está pensando en comprarse una casa, Quizás serviría, o un, o un bien inmueble, quizás serviría para dar el pie, ¿no es cierto? O el pago de entrada. Ese podría ser un destino, digamos, de las utilidades. Y uh, resistir la tentación de gastarse en viajar al Mundial, ¿no? Si es que esa era su opción, ¿no? O de la pantalla. De o claro, pantalla, o quizás está mira. pensando en comprarse la pantalla de 95 pulgadas para ver el Mundial. Eh, quizás la pantalla de 32 le alcanza. ¿no? Y puede gastarse algo de eso para pagar deudas o dar un pie, o simplemente ahorrar. Carlos decía en la pausa... El próximo año viene un pago importante de impuesto a la renta para un grupo importante de la población. Quizás es importante empezar a ahorrar, cosa que es bastante triste tener que ahorrar para pagar impuestos, déjame decirles. Pero... en la situación, claro, creo que toca. Exactamente. Toca, Así sí. que, para ir cerrando ya, porque se nos acaba el tiempo, este ingreso extraordinario de las utilidades organiza sus prioridades eh, vea que es importante y quizás importante es transformar esa utilidad, este pago extraordinario para extinguir deuda o eventualmente adquirir un activo o eh, una vivienda. Y es lo que teníamos del programa de hoy, este Economía de la Vida Diaria en el Instituto Económico de la Universidad San Francisco de Quito el programa llegó gracias al auspicio de la Fundación Crisfe Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias bien. Chao. chao. Acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria, gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe.